Bueno, chicos, ¿qué tal? Ya estamos en la ronda 6, en la ronda final de la Funny Cup. Eh, tenemos el circuito de Hockenheim. A ver, voy a comprobar una cosa. Uh, Hockenheim. Lo he puesto mal. N y M. Ahora sí Bueno pues nada Circuito de Hockenheim recordad la fónica de esta en esta ocasión tenemos los BMW digo los BMW Dios mío los DTM del de, de 21 y los GT3 vale son la misma categoría Son bueno la misma categoría vamos que van igual Y vamos a ver los tiempos que están haciendo Ahí tenemos Yo he estado rodando un poco bueno, no sé si me escucháis bien, voy a poner el speed chat también. De hecho, ya he completado unas 6 o 7 vueltas. Sí, 7 siete, siete vueltas, sí. Ok. A ah, es que no tengo nada preparado todavía. Bueno, el setup apenas he tocado cosas. Vale, ahora os lo pongo, a ver, me voy a salir del discord. Ok, vale. Mm, configuración del auto. Eh, he puesto ya los 77 litros de... ¿Qué me va a pedir en la carrera 1? recordar que la carrera 1 son 20 minutos y la carrera 2 mm, 30 minutos. Está todo al por 2 y, y tiene ahí bastante consumo y desgaste. Bueno, aquí le ajustado un poquito las presiones. Tengo que rodar ahora 5 o 6 puertas mínimo para comprobarlo que estén bien. La caída también se ha bajado un poco porque, bueno, porque por los exteriores se, se enfría mucho y el interior se calienta mucho. El ala no se lo ha tocado, bueno, siempre toca un poco la barra antihuerca un poquito. Bueno. Caída y presiones de neumáticos se he ajustado. Y el control de tracción al 30. Vale. Básicamente no ha tocado gran cosa. ¿vale? He ajustado solamente las presiones y, y ya está convergencia siempre se las toca un poco 77 litros efectivamente venga vamos a ver a ver si boti baja ya al 39 y ahora alguien 38 seguramente vamos a rodar mira por ahí va Roberto Giro a si lo pilláramos pista libre venga de caña tercer sector bueno, por detrás viene Botti, a 9 no segundo. Aquí oh, metí primera. Estas curvas hay que tener cuidado que no se te vaya de atrás. Yo llevo control de tracción al 30 y hay que tener un poco de, de tacto con el gas. Y. y trazar bien, sobre todo ahí. Esa era el segundo. La, la curva 2 era el segundo. Esta sí es, creo que es la única que hay en primera. Segundo sector con bandera. Me frena 15 minutos. Macho el coche. Yo creo que es debido a al sobrepeso que llevo. Curva Mercedes. Y hay un simbolito. A ver si. Sí podemos ver no. Hay un simbolito ahí encima de un edificio que hay. Un símbolo de Mercedes, el logo de, de Mercedes. Esa curva se ve que está patrocinada Atento, por Mercedes. En amarilla en el segundo sector. Primera curva bastante difícil de, de hacerla bien siempre. El Roberto se ha encontrado con un poco de tráfico. Importante frenar recto y luego ya empezar a, a girar. Ahí he perdido bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo una décima. Aquí empieza a frenar cuando empieza el piano. Que frena muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder girar y, y acelerar cuanto antes. No, el, el, la, el logo de Mercedes ahí en la En este graderío en el lado por donde estamos pasando ahora, arriba del todo, sale ahí el logotipo de, de Mercedes. Bueno, a ver cómo va la gente aquí de rápida. Ya estoy viendo que en va rápido. el sector bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Siguiente vuelta no cuenta, ¿por qué no me cuenta la siguiente vuelta? no sé si es mejor en tercera, o en cuarta, en cuarta, yo creo, no hay que bajarle a tercera. y hay que tengo que frenar un poco más tarde, un poco antes claro La bueno vamos a ver qué tiempo sí. que hace Roberto Gil, Alessandro Botti Luego entrará, o no sé si estará ya en el server, este que está terminando. Chefo Durán creo que hoy no podía correr. Eh, Santi Martínez creo que tampoco. Y... Bueno, a ver la carrerita, las dos carreritas. No, a ver el lobo de Mercedes ahí arriba. hacerme la curva un poco más tarde. Dice, buenas noches, saludos. Buenas tío, ¿qué dices? <risa> pues aquí, en la ronda 6 ya en sesión de, en sesión de práctica. de todavía... La ronda 6 ya de la Fanny Cup con los GT3 y los de DM del 21 y... y.. bueno el circuito es de joven 10 minutos es tu con... Yo creo que todos los que corremos en Room conocemos bastante bien Hockenheim. Y.. A ver qué tal se da. Recordad primera carrera 20 minutos y segunda de 30. me pide 75 litros le voy a meter 77 y en la segunda carrera de 30 minutos como está también el por 2 hay que llenar casi todo el depósito tiene capacidad de 120 litros y hay que poner el 115 creo Pide 110, pero creo que le pondré 115, 9. No bandera amarilla en el primer sector. El que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de 140.05. Bandera amarilla en el sector 2. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 140.17. Sector 1 con bandera verde. 6 está tanto Diego Troitas como Alessandro Boti. De momento creo que no estamos muy, muy distantes. Estamos rodando en esos tiempos. demasiado límite madre vaya hostia bueno bueno los tres pilotos que hemos bajado del, del 40 boti de otro y tasillo yo creo que roberto gil bajará del 40 también jorge hernández puede ir también racoyote Raúl, Raúl, Raúl, si, si bien entrenado si, racoyote 40 0 también david garcía también yo creo 40 0 Moisés Cantón está ahí a medio segundo. Y bueno, vamos a ver si Ezequiel seguramente también baje del 1.40. Ah, es que no hay por aquí. Vamos a poner a Diego Troitas. Ahí va con la misma skin que nosotros. sus referencia de frenado, yo creo que será muy semejante a la nuestra. Ahí se ha un poco. Mira, Roberto Gil ya ha bajado del 1.40 también. Yo no vamos fino en esta vuelta. ¿eh? <risa> Se ha puesto nervioso de la tele. De que no está me enfocando. Aquí podemos ver todos sus parciales y los tiempos de vuelta que está haciendo. se actualiza ahora cuando pase por línea de meta Alessandro hombre Raúl racoyote también ha superado, mira, eh, Alessandro Botti está en... Eh. Raúl racoyote también, venga pues Roberto Gil, que va a ser el siguiente en superarnos seguramente. Ah, seleccionando aquí, ah no, que se ha ido Roberto, se ha ido, vale. Oye, pues, a ver, yo podría, si mejoro los, si consigo hacer los mejores tres tiempos de cada sector, eh, 1.39.6. Bueno, pf, muy difícil conseguir eso. A ver, tiempo óptimo de 1.39.6, la he conseguido en, en la misma vuelta, no, sí. Y a ver, Diego... 1.39.6 bueno eh... quedan tres minutitos, vamos a practicar la salida estamos, próximos bueno. por detrás bandera verde, frenos sí. fríos, siempre cabines bloqueaste los frenos delanteros en curva norte temperatura de ruedas correcta Bien. incidentes en el primer sector bandera amarilla Bien. la temperatura de los neumáticos luego en la primera, carrera primera la primera carrera al final a ver si me, me acuerdo y me fijo antes de entrar a la línea de meta para ver si la tengo que corregir el sector 1 está en amarillo. Un poco para la carrera atrás que en Marlar. Bandera verde en el sector 1. Roberto Gira, David García, estamos ahí en el eh, al un... mismo tiempo prácticamente. Ah, va a estar guapa. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. 14 nada más. Bueno, tampoco... Tampoco hemos estado mucha gente durante todo el campeonato y se agradece a los 14 que estamos que terminen de la mejor manera posible. Eh, la fábrica normalmente en la última ronda siempre falta un poco más de gente y tal. ¿no? Pero bueno, este campeonatito que hemos hecho de seis rondas tampoco es ni muy largo ni muy corto. Está apetecible, un mes y medio de lo que ha durado Y... Hostia, iba a practicar la salida, tío Hay que echarle balas para llevar ese coche. Bueno, lo bueno es que las, las dos categorías abiertas, la de DTM y la de la GT3, y, y la gente puede elegirse el coche que más, que más le guste. El coche sale bien. Yo creo que ya le he pillado... La salida más, del pit un está poco, más o menos el rollo a... a, a estás todo al Bandera a, amarilla. A bandera verde en el primer sector. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. ¿Qué? en segunda? se ven abajo o no tengo yo buen tacto con eso bueno a vistazo al discord mientras cambia de sesión en la sesión en la en la sesión de de warm up vamos a, a practicar la salida y esa primera curva como como podemos en qué marcha podemos hacerla y tal la sesión ya ha finalizado puesto 4 bueno pero para el disco ya está todo anunciado la última ronda Bueno, última ronda. Sí. Bandera amarilla. Venga, eh, voy a cerrar el Discord. Bueno, para, básicamente para no tener muchos recursos abiertos. Y. ¡Hostia! ¿Qué es clasificación? Me cago en la puta. a ver si podemos dar dos vueltas primera curva normalita ni mala ni, ni buena pero bueno creo que voy lento pero mejor ir asegurándola esta primera vuelta y luego ya intentaremos bajar un poco los tiempos pero primero marcar un tiempo curva Mercedes no te vaya no, voy lento eh. y no lo estoy haciendo muy bien pero bueno lo dicho vamos a marcar un tiempo de vuelta y ahora vamos a intentar mejorarlo el tiempo que has hecho en esta vuelta es de 139.94 bueno no está mal porque hemos bajado de, del 40 se nos ha colado ahí Roberto Gil ha hecho buen tiempo venimos mejorando un poco a ver si la próxima curva también mejoramos un poco y seguimos bajando a 39,8 39,7 Roberto es un tiempazo. ¿eh? En el tercer sector pierdes una décima de tu mejor tiempo. Roberto es un tiempazo. Bueno y David García también está ahí el, con el Ferrari. Qué una ronda que me hizo un daipón <ríe> Lo tengo todavía ahí en la cabeza. En la primera curva de Zolder. No sé en qué vuelta, pero. Bueno estábamos en batalla y, y luego en Nuburín, David García también se coló salíamos creo que salía también detrás mía y y claro intentó adelantarme y la primera curva se, pues bueno, se, se llevó puesto esto ya finalizó hay que tener Bandera cuidado en la primera curva mantener posición sobre todo y y no querer no querer adelantar a, a todo Bueno Bueno ahora pasamos a la sesión de warm up que lo que voy a hacer va a ser irme a la línea de salida y probar la salida en qué marcha será la libre, primera curva Ten cuidado frenos fríos Claro, tío, es que los lo frenos fríos y los neumáticos... <tose> Ferrari se ve que... vamos a ver, la primera curva no se puede intentar adelantar porque muchas veces los delante frenan antes porque tienen tráfico delante y claro tú te quieres meter no hay hueco la primera curva mejor mantener posición a no sé que lo veas muy muy claro ¿Qué te parece el tiempo? Que era un mariquita. Eso es lo que me parece. Digo, coño, estoy mejorando yo el tiempo y seguramente lo.. Dice. Ja, ja, ja, ja. Yo que salgo amarilla. el cuarto de la Al finalizar el piano sí, Y tercero, yo creo que en no, tercera no, ¿no? El tercero se echó fuera de la pista No, no, si sí, yo estoy mirando para atrás Yo estoy mirando a David García Que lo traigo detrás Y a, y a no sé quién más <ríe> No, tío, lo que pasa es que Me pego demasiado a los coches Y, y es verdad que, que Me he hecho de incidentes, tío Dice Mi di buena suerte, chato Venga, buena suerte, tío, buena última ronda también es bien el campeonato Entonces está ahí como buenos puntos bueno hace un repaso conducir que me pide oh, minutos me pide 74 yo pongo el 75 76 la sesión ha finalizado posición 6 76 77 da igual si sí, prefiero que me sobren 2 o tres litros a que luego tenga que ir racaneando y, y todo eso luego en carrera la de 20 minutos tiene un poco más de tráfico y tiene un poco más de rebufo y tiene batalla no va a full pero bueno eh, 76 77, vamos ¿no? a dejarle. Bueno, por delante tenemos Boti, Roberto Gil y Diego Troitas. Por detrás, David García, Jorge Hernández, Raúl Racoyote. Un poco más retrasado, Moisés Cantón, Rob Rob, Juan Batista, Kevin Fernández, que sale un décimo. Noel J. Camaño y M. Torres. Venga, vamos al lío. No, casi todos somos Callaway, ¿no? Sí. Estos son Callaway. Bueno, yo tengo ahí a David García, que Ferrari, que tiene buena trazada ahora. 20 minutos. Ojo con los accidentes. Vamos, vamos, vamos. sus <tose> le ha dado qué correte uriloki Dice es mi jugada surgía del tal machuca no hombre es muy difícil adelantarle ¿eh? ahí ahí va a ver si no se nos escapará Diego Troitas para poder tener el rebufo y que Roberto no. claro pero diego el va a follar los tres han sacado bandera amarilla el tercero tercer sector ya en verde se cuela un poco ahí Diego o oh, tiene esa trazada venga que tenemos buen reúfo y nos hemos separado de Roberto yo creo que le ha pasado algo ¿eh? yo creo que ha reventado suspensión en alguna curva o algo y yo también me salí bueno a menos de un segundo lo tenemos yo creo que se nos está despegando un poco Ahora estamos haciendo en tercera. No sé si sería mejor en cuarto. No, ahora no tenemos rebuf. Pero bueno, tenemos a Jorge Hernández a casi 3 segundos. A Edgar García a casi 4. Vamos bien, vamos bien. pero igualado, ¿eh? Diego Troitas y ya. Hay que jugar un poco con ese piano para que te gire mejor el coche. Ahí no no lo hemos jugado ahora. Vaya hambre. Incidente, ¿por qué? 39,6, cosa que no hemos, no hemos conseguido en ningún momento en la clasificación. Muy bien. Y esa vuelta era sin rebufo, ¿eh? Ayer yo creo que se abre para acelerar antes, pero. Ya me están dando los sudores de la muerte. 15 minutitos, al momento de tiempo para. Para esta batalla con Diego. Me estoy pasando realmente bien. Vamos casi iguales, vamos muy semejante en tiempo y con el mismo coche. una curva que la hace el, el, el mejor que yo. Joder, ¿otra vez incidente, tío? No lo entiendo, ¿eh? Sí, ahí tenemos buen rebufo ahora. Bueno, límite. Estamos justo, eh. Bonito adelantamiento. Ah, oh, vosotros no llegamos ni de coña. Ha estado 3 con 4, 3 con 5 ahora. 7, 3, se está yendo, bote en parte por ese pequeño fallo, Ahí sí lo entiendo. Ahí sí me salió, pero la otra... Uh, súper cerca, eh, a, a Diego todavía. más cerca creo. Sector 3 con bandera amarilla. El sector 1 está en amarillo. Tercer sector con bandera verde. Eh, ahí ha atraccionado él bastante mal creo. tiro tengo a menos de tres segundos, eh. parece que nos estamos acercando. Vale, a Diego le he quitado el rebufo y parece que nos estamos acercando un poco. A boti no sí a Diego le hemos quitado totalmente el rebufo ya. Boti 2,7 ahora. Dos con Parece que nos estamos separando un poquito, poco a poco, pero me parece que nos vamos a separar Bueno, estamos rodando nuestros mejores tiempos. ¿eh? Se en los dos neumáticos de la izquierda. Bueno, voy al límite, a ver si lo pilla. Bueno, yo estoy rodando en mis mejores tiempos. Quedan 6 minutos. Él está en... Bueno, estamos probando acá, prácticamente igual, no hay diferencia. las presiones a 180 todas ¿eh? la estoy viendo y va muy bien o sea que no vamos a quedar con esa con ese ajuste de presiones venga que nos vamos a acercar a los dos segundos a boti no vamos a tener tiempo de acercarnos más pero pero bueno por lo menos la intimidamos aquí Ezequiel, este que es con el que tendría yo ahora la, la lucha seguramente y le llevas un tiempo de 1.8 segundos. si sí, eh, Diego parece que lo tenemos ya ya dos segunditos. Y nada, y con botina nos acercamos, en 2.5 A ver si se me va, eh Ya ve, 1.39.6 Ahora ha apretado él eh. Quedan dos puertas 180, 180, 180. El que está delante te lleva un vale, tiempo. 1.9. Sí. Te quedan unos 5 minutos de combustible. Eso es que lo tengo ahí, si no hubiera tenido tráfico, igual, bueno, las carreras se dan como se dan. Hemos podido adelantar limpiamente a, a Roberto y a Diego, lo cual está bastante bien, no defendido la primera puerta. yo creo que nos, nos estamos acercando poco a poco pero nos estamos acercando siga así y tendrás podio ha pasado algo en el sector 2 bandera amarilla sector 2 con bandera amarilla en, en el sector 3 creo Termina a dos segundos con respecto a Botti y a dos segunditos con respecto a Diego Troitas. A David García le han sacado 12. Roberto Gil ahí está, ahí a 14. Roberto Gil, yo creo que ha tenido algún problema eh, con la suspensión. Bueno, yo creo que ha roto el ¿eh? Una putada porque iba bien. Había hecho muy bien tiempo. Y sí, yo creo que he hecho. 1.39.8, bueno había una mala que no me ha contado 1.396 y en, en clase no, no he tenido huevos de, de hace ese tiempo. Bueno, las gomas por lo que veo van geniales. Bueno, podría subir al de la delantera izquierda ¿no? Parece que está ya a 179,3 con 3 Se podría estar a 180 con o 184 Bien hecho, has hecho polio. mal Diego eh iba fuerte y, y Roberto gil también una pena que no que no haya tenido que no sé qué lo que le ha pasado la verdad Dertal dice buena carrera gracias hombre y, y Alessandro botique bueno que, que yo creo que ha ganado casi todas las carreras de, del campeonato ahora quizá lo, lo veamos más más humano no en bueno, la primera ronda parecía un alien, tío, Nos sacaba un segundo a todo. Y, y. ahora quizá no sé. A ver, en la. En las segundas carreras sufre más. Yo no sé si es el desgaste o que.. o que tiene mucho consumo el Ferrari. Eh, Alessandro Botti lleva un Ferrari. Y, y. yo creo que. No sé si es el consumo o el desgaste de, de Nomás. Uriloki. Dice. que desgastas mucho. No, yo desgasto mucho, sí, sí. Dice. Alguien te lo tenía que decir. Yo consumo mucho y desgasto mucho, tío. No sé por qué. Porque meto mucho volante y luego. estoy de todo el rato con el gato. Para frenar tengo el tagado también, ¿sabes? Uf, no se sé, acompaña mucho eh, el pie del gas con el freno. Uri Loki. Dice. A del coche decías. <risa> pues sí. <risa> A ver, eh, Warm up. Eh, vamos a tocarle lo de la, la presión. Este subirle un poquito. Uno. Este. Y a ver lo que me pide de, de chofa. 110, pero voy a poner 130, 108. y un minuto a 108 venga 110 litros pongo pero que no me faltaría no me he fijado cuánto me ha antes 110 litros <coughs> bueno pues yo voy a aprovechar para mea y beber agua y ahora que nos esperan 30 minutos de esto termina en dos minutos Pardilla invertida sí, ahora. Sí, los días primero, sí. Ahora salgo yo noveno. Y Boti y decí. A mí en la, en la salida siempre me adelanto. por aquí. Oye, Uri, si estás por ahí ahora que te pillo, mmm, que lo de la Porsche pff, yo no voy a poder correrla, tío, si es que siempre estoy. Ha muriendo. finalizado la sesión. Puesto dos. Pero pero a ver los domingos que pueda, yo creo que si son tres o cuatro domingos igual puedo todo. A ver si la puedo retransmitir, ¿vale? que <coughs> tiene que estar divertido eso. Pero correrla, tío, entrenar y pff, si es que se un Y necesito mucho entreno. Pero no voy, a, no voy a tener tiempo yo para eso. Bueno, lo, lo dicho, que no sé si está ahí Yuri. Todavía. Bueno, a ver. Eh... Parrilla invertida, 43 segundos queda. Configuración del coche, 110 litros. 19 vueltas, 19 vueltas. Pues 19 vueltas. Bueno, por detrás tenemos poca gente. Por detrás tenemos a Kevin. A Torres y a Camaño. Espero que Kevin no, no intente meter el coche. 30 minutos. atento sobre todo en las primeras curvas. Verde, vamos, vamos. De la referencia de frenada y me lleva puesto a muy seco espero que no tenga daños tío la mierda venía rápido con el rebufo de Kevin que soy tonto me metí sin ángulo y he hecho el Bueno, son es larga la carrera, a tener carreritas de remontadas, se espero. el último a moisés no voy a poder adelantarlo en resta, digo yo no por el, por el nissan claro no, espérate qué coche lleva un chévere vale vale vale es torres el que lleva el nissan vale okay. Era amarillo. acercado rápido pero va bien no no sé sea... viendo que me sobran 7 litros <ríe> menuda barbaridad Gracias. Claro. Demos ahí a David García a ver si nos acercamos para tener rebufo. Puesto nuevo. Él tiene ahora mismo rebufo, joder, con coincidente, tío. Guapo, ¿eh? dos Ferrari con la misma skin Kevin Fernández y David García, yo por detrás traigo a Moisés Cantón. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Bandera no me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Yo creo que me han dado. Bera o o ha sido hecho que lateral con Kevin. No? De primera no me he metido bien, creo. Estando paralelo en la siguiente curva, bueno no era en esa curva creo. No sé hombre si tiene radas Kevin, se supone que la tenía que salir lo de que estaba yo en paralelo vamos por evitarle el sonido. ciudadano de Encuentra un hueco. Estás perdiendo tiempo. Buena lucha ahí con, con Raul. A ah, que bien lo tengo tres segundos, no sé qué si le habrá pasado. Venga ah, vamos porque a ver si lo podemos adelantar esta vez pierdo el coche bueno que está rodando en 42 o sea que no creo que me suponga un problema alcanzarlo teníamos a dos segundos y medio ahora un segundo y medio joder esta curva tío. siempre se me va ¿eh? bueno 14 minutos Noveno por las dos meteduras de pata que hemos tenido Ya tenemos el rebufo de Kevin Bueno todavía no si sí, 0,7 0,6 ser lo tenemos a 4 segundos. Miser no iba mal. Que ha sido al colega que le hemos, no me lleva puesto en la. en la horquilla. No pasa de frenada y no me lleva puesto a, a mi ser, lo hemos esperado, pero. Pero bueno, ya el daño ya estaba hecho la verdad. Posición 8. El tiempo de vuelta que has hecho es de 40.43. distancia distancia Moisés Cantón pero pero claro es que de la derecha, tiene buscando a Roberto Gil no sé dónde está detrás siendo ahora del 2.5 que digo nos estamos acercando a Moisés Cantón pero es que tiene delante a, a Manuel Soague. O sea que está teniendo tráfico también. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 2.6. Estás perdiendo una décima en el sector 2. Bueno, me contento que estoy rodando en buenos tiempos voy a tener carrera remontada estamos avanzando puesto a dos segundos ahora mismo a se cantó que está teniendo un poco de tráfico tienes un buen tiempo en el tercer sector Ahora se estaba beneficiando también del rebufo de el piloto de delante, del coche de delante. Allí hay un grupito también de uno, dos, tres coches. A décima décima nos estamos acercando, creo. Cualquiera de estas me puedo ir a la mierda Me gustaría acercarme un poquito A ver si pudiera tener rebufo Para la recta de Moisés, pues que sea de, del otro Manuel. volante ahí, porque acelera demasiado pronto sorry, sorry Soy capaz de adelantarlo tres veces, a ver, a ver si soy capaz de adelantar si tres veces a, a Cantón, sería un cachondeo. Seis ah, Roberto Gil va primero y... y... Cuidado con el que viene detrás Transma 69 dice. Buenas noches Buenas tío ¿qué dice Aquí terminando la fan y ya Última vuelta Digo, última Última ronda ya Y última carrera En Hockenheim Y qué me ha pasado de todo la primera carrera muy bien. Segundo, detrás de Botti Pero la, en esta carrera uf, me lleva puesto a muy Cantón, lo he tenido que esperar, Adelantando a Kevin, no sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado. en esta vuelta. Lo con mucho ¿Cómo que box Alma 69. Dice, ¿qué has estado entretenido? Sí, sí, me ha pasado esto. Y ahora tengo delante ahí a esto. Joder, qué rabia, tío. Haber tenido tanto incidente. Podría estar ahí delante. Quizás pierda más tiempo. Queda esta y dos puertas más. No sé, vamos a intentarlo. Están ahí en batalla, están teniendo rebuso también uno del otro, pero. Lo que es que no, no, no pueden hacer la trozada óptima, está uno defendiendo, el otro atacando. Venga, vamos a pasar por línea de meta. La Un segundo momento. Comienza a desgastarse. De ya, la cantante lo digo antes antes la de derrapada total no me sacan no se lo es raro más 60 y bueno pues al final no <risa> va a estar tan mal después de todo lo que pasa bueno, estamos poco Botti yo creo que ha tenido que abandonar ¿eh? habrá habrá suspensión no sé qué le habrá pasado tío. bueno que matemáticamente quizá ya habría ganado ¿no? el campeonato última vuelta y delante y Otroitas con David García, ahí me hubiera gustado a mí, a mí estar en esa batalla también. Pero bueno, no nos ha dado tiempo, hemos tenido muchos fallos y eso también cuenta. Me quedo con todos los adelantamientos, los tres adelantamientos <ríe> que creo que le he hecho a Cantón. Sí, la verdad es que la, la primera vez lo, en la horquilla me lo llevo a puesto. Ya lo he cedido la posición, tío. No sé si le, le habré causado algún daño. Daño, bueno, perjuicio de la posición y de los tiempos. Eh. Se ha visto relegado ahí a últimas posiciones. y me esperaba ahí con él. Derecho, y ya ha empezado la remontada. ¿eh? Buah, bueno, estos los tengo ya aquí, tío. Es que es rabia. pasa ahí con Kevin Fernández? Que yo creo que. Es verdad que yo no me he metido bien. Bueno, enhorabuena a, a Roberto Gil. Mira, en la carrera 2 se la ha llevado Roberto Gil. Bueno, Le ha sacado bastante distancia a Diego Truitas. Bueno, vámonos a, a los replays. Eh, carrera 2 esta. Es que pasaba ahí, es verdad que yo, yo me he metido... No tenía el paralelo todavía. Eh... No tenía el paralelo, tío. Con Kevin. Y son varias curvas enlazadas ahí, y a lo mejor, no sé. A lo mejor ha sido un choque lateral. Y no sabía ni que estaba ya ahí. A ver, le voy a escribir a es Moisés Cantón Por lo menos dejárselo aquí en el chat puesto A ver, eh, Moisés Cantón, siento haberte llevado puesto en la horquilla, tío. Perdí la referencia de frenado y. Lo único que pude hacer es esperarte para hacer la posición. Luego hemos tenido, hemos. Tenido buenas buenos paralelos. Estás en tu derecho de reclamar el incidente. Y a ver con Kevin qué, que ha pasado. Ah, está entretenida la carrera, eh. Aquí ha lo de... Claro. Ese es Kevin, ¿no? Sí. Aquí, aquí, ¿qué ha pasado? A ver. Yo me he metido aquí mal. Yo ahí me le he hecho la trampa. He visto que se ha dejado un poco. Hostia, tío, y ese choque, ese choque ahí me hace irme el coche para allá, no lo entiendo, eh. O sea, un choque así. Hace que se me vaya el coche para allá? Sería al revés, ¿no? Sería que se me cruce para la, para la izquierda en vez de para la derecha. Bueno, pues ya está. Bueno, esas son las física de Rirun también. A veces no tiene mucha lógica. No sé, a lo mejor un no entendido me, me pondría en mi sitio, pero bueno. Bueno, gente, pues Uy, esto, sí. ha sido, ha sido, esto ha sido todo. Capacha, eh, no. Uri Loki. Es cuarto, pero Dice. que he tenido algún incidencia ja, ja, ja. Oye, eh, Uri, que te lo he dicho antes, pero creo que ya no estaba. Eh, que la Porsche, yo no, no, no, no la veo tío, porque necesito entrenar, soy un paquete y, y no tengo tiempo. Uri que, Loki. Lo que sí que. Dice. La retransmitiré los, los domingos que pueda. La retransmito. Dice. No contaba contigo. Ya, ya te tengo bien acostumbrado. Uf. Que eso Que los domingos que pueda Yo creo que si son 3 o 4 domingos Podré podré todo Por pues lo retransmito Y me lo paso bien ahí viendo Y todo eso Y luego puedo conectar Y hacemos alguna entrevistilla Bueno, comentáis lo que sea ya está O en pleno directo No sé, eso ya, ya lo hablamos Ya Puriloki Tú teme Al loro de cuando, cuando empieza Y todo eso Que yo estoy perdido tío. No tengo tiempo Si es que no tengo tiempo tío Si es que sigo de ahorrar la casa uriloki Dice te queda sin el sorteo. Hombre, si retransmito las 4 de cae el sorteo, es que no sé de que no sabía ni que había algún sorteo. Uri Pero López. que si retransmito las 4 no me va a meter. Los domingos salida a las 21:00. <risa> los domingos a partir de qué domingo. Bueno, gente, que empieza la Porsche Summer Cup, ¿vale? Eh, ya ya lo López. comento también que os Dice, apuntéis que va a estar muy este. guapo este domingo, o sea empieza este domingo, o sea que Dice... Ja, ja, ja, si es que me tenéis abandonado. <risa> nada, bueno, pues tenemos ahí dos servers creo, vamos a poner, porque hay bastante gente, se ha llegado a los 40, estaba leyendo yo por ahí antes. Y, y nada, yo intentaré retransmitir la, los cuatro domingos, creo que son... Uri Loki. Y, y espero que me sí. meta Uri en el sorteo por retransmitir aunque sea <risa> si no vayan canalla, ¿no? No sé, es que no, no sabía ni que había sorteo. Bueno, gente, nos despedimos, López, ha sido muy buena Dice. Jajajaja ja, ja, ja, y agua. <risa> ha sido muy buena Funny Cup y y yo yo he tenido muchos incidentes, yo creo que soy el campeonato que más problemas he tenido de incidentes de salida de pista, de rotura de suspensiones de no sé, no, no he tenido un buen campeonato. La verdad es que tampoco me lo he ido preparando, la ronda. He llegado y, y bueno. Pues nada, lo he dicho. Que estamos por aquí a ver si sacamos este veranito una nueva Fanny o no sé, tendrá que hablar con Roberto. Y, y si no, una Open Series o no sé, ya ya iremos viendo. Tampoco estamos mucha gente. En la Fanny que ha sido con los GT3 y los DTM, hemos estado, no sé, había... 20 inscritos o más pero pero hemos estado 15 en cada carrera o sea que tampoco abrir dos campeonatos tampoco lo veo y la Fanny sí que es verdad que estará era la, la edición 14 creo no sé cuál y ya llevamos muchísimo tiempo con ella y, y nos gusta los jueves pasar un rato entre amigos bueno pues nos vemos la siguiente venga un saludo gente hasta luego